Y desde el Marqués Querétaro, pura cañada. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos sí. sus amigos de la banda Cañada. Y queremos invitarlos este 18 de mayo en la Plaza San Pedro al primer festival histórico, cultural y gastronómico del Marqués. Dicho, a partir de las 11 de la mañana. Vengan, se divertirán. ¡Los desesperados! Ahorita aquí estás conmigo, al rato no sé con cuántas...